función lineal miremos a continuación la función lineal mediante ejemplos para realizar la gráfica de la función f que va de los reales en los reales tal que a cada x asigna x elige por ejemplo los puntos x1 igual a menos 1 y x2 igual a 1 entonces las imágenes respectivas de estos dos elementos del dominio de f son menos 1 y 1 por lo tanto los puntos p y q representan los pares ordenados menos 1, menos 1 y 1, 1, Ahora, dibuja las rectas perpendiculares y localiza los puntos P y Q. La gráfica de F que obtienes es la siguiente. En el siguiente ejemplo, tenemos que, para obtener la gráfica de la función lineal G de los reales positivos en los reales, tal que a cada X se le asigna menos X, Elige por ejemplo los puntos x1 igual a 1 y x2 igual a 2. Entonces, g evaluado en x1 es igual a menos 1 y g evaluado en x2 es igual a menos 2. Por tanto, los pares ordenados representados por P y Q son 1, menos 1 y 2, menos 2 respectivamente. Localiza estos puntos en el sistema de rectas perpendiculares y obtendrás el siguiente dibujo de la gráfica de la función g.